Posiblemente una de las cuestiones que más desconcierta a los usuarios que utilizan por primera vez GIMP es su estructura de ventanas con ventanas independientes para la imagen, para la caja de herramientas y para otras herramientas complementarias. Para poder solucionarlo y, y conseguir una interfaz más eh, con el que estemos más familiarizados, mi recomendación es que, en primer lugar, elijamos las diferentes pestañas de las herramientas complementarias y las vayamos arrastrando para depositarlas en la zona inferior izquierda. Podemos añadir incluso la de pinceles, posiblemente ni los patrones ni los degradados sean necesarios y a partir de aquí cerramos esta ventana que no vamos a necesitar, acudimos al menú ventanas, elegimos modo de ventana única y ya tendremos un interfaz con el que estamos más familiarizados. Todas nuestras herramientas aparecen en la zona complementaria aparecen en la zona izquierda y cada vez que elijamos una herramienta ya vemos cómo irá, irán variando los parámetros de esa herramienta en función de la que tengamos elegida y la zona principal con nuestra imagen.